Hola a todos, mi nombre es Irina Julio, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo aplicar bosquejos a un storyboard en el programa Cell. Esto se hace con el objetivo de tener plasmado cómo va a ser la posición de la cámara en cada una de las tomas a realizar. Para empezar a hacer sus bosquejos tienen que dar clic donde dice Añadir Bosquejo y se les abre esta pantalla donde pueden empezar a realizar sus bosquejos en este caso vamos a hacer el bosquejo de esta imagen que corresponde a un plano medio porque se toma a la persona de la cintura para arriba comenzamos ubicando al sujeto aquí dice hombre o mujer pueden seleccionar el sexo de acuerdo a su historia en este caso es una mujer arrastran hasta la pantalla y le sale la mujer y la van a ubicar de acuerdo a la posición en este caso va a ser de esta manera luego siguen con la posición de la cámara donde dice cámara arrastran hasta la pantalla y le sale la cámara y ustedes la van a ubicar de acuerdo a la toma a realizar le dan un giro y la ponen de acuerdo a su toma pueden aplicar notas a sus bosquejo solamente dan clic donde dice A y le sale este recuadro donde ustedes van a copiar la nota que deseen dan a aceptar e inmediatamente le sale la nota, ustedes la van a ubicar como quieran. Estas notas se aconsejan colocarlas, por ejemplo, de cómo hacer la posición de la cámara. En este caso dice, la cámara estará ubicada de frente a la mujer y la toma es de la cintura para arriba. Si de pronto la toma necesita luz Aquí tendrán proyector orientable y reflector. Solamente lo arrastran hasta su pantalla y podrán colocar el reflector donde va a ir al momento de grabar. Los bosquejos son una gran ayuda para las personas que van a grabar. Porque ya tienen plasmado cómo van a hacer las tomas. Y el camarógrafo tendrá una guía. Este bosquejo se encuentra listo. Vamos a realizar ahora... El de esta imagen, que es un plano general de un paisaje. Damos doble clic. Cell también les permite colocar colores a sus bosquejos. En este caso podemos realizar un recuadro. Y le, puedo, y le podemos colocar color. También podemos colocarlo más pequeño si deseamos. Aquí donde está esta paletica podrán encontrar variedad de colores. Y ustedes escogen el color que deseen pueden encontrar muchos colores y encuentran varias figuras geométricas aquí encuentran el rectángulo encuentran también el círculo y pueden colocar una imagen sobre otra a continuación les voy a mostrar cómo lo pueden realizar vamos a hacer un círculo de esta manera le colocan el color vamos a hacer un árbol entonces se les permite que ustedes dejen volar su imaginación haciendo y aplicando todos los colores que deseen, en este caso la cámara va a ir ubicada también de frente y pueden colocar la nota que deseen los boquejos son una gran ayuda, les repito de esa manera el camarógrafo va a tener una guía de cómo pueden realizar cada una de sus tomas, estas opciones de aquí es por si quieren colocar una imagen sobre otra, en este caso el, el, la, la bolita se fue para atrás, si la quieren nuevamente adelante le dan clic sobre la imagen y la traen al frente de esta manera. Los bosquejos estarán guardados en su proyecto. Si quieren exportar el borrador, dan clic donde dice exportar borrador e inmediatamente él se guardará en otra carpeta. Espero que haya sido de su agrado este video tutorial y que apliquen todo lo aprendido en el día de hoy. Recuerden que Cel es muy importante para todas aquellas personas que deseen realizar storyboard, historieta, entre otras opciones para la realización de sus obras. En una próxima ocasión y muchas gracias.